Tiri, tete, tete, tete, ahí cargó la super disquetera. ¿Y como están nuevamente? Aquí estaba el juego del recuerdo y les traigo Congo Bongo. No alcancé a cachar de qué año era el juego, pero era como el 84, ¿no? Presentamos nuestra supercomputadora ¿eh? con el super emulador y nos va a decir que el juego era del año 1983, que fue diseñado por Sega y después de Sega la pasaron las otras consolas, la típica cuestión de siempre. Que desde los Arcades la pasaban al Commodore, que lo pasaban al Atari, que lo pasaban al Sega, el Master System 2 y todo ese tipo de cuestiones. Yo aquí, como siempre les muestro la revista de todas las weas que me llegaban a la casa, porque era un gran fanático del mundo Atari. Esta mundo Atari que mostraba en ese tiempo el Cevix, por weón, ¿cacha? Mostraba la carátula del Cevix, y yo quedaba loco. Y como siempre me iba al final de la revista, y en este final de la revista especial me encontré con esta dracalada de... De gráficas, ¿cachai? Donde salía el UpDown, salía el bueno no sé ya, salía el Frogger, salía el Saxon puta, Y salía el Congo Bongo, ¿ya? El Congo Bongo tenía esta carátula Super acercamiento 2.0, ¿ya? Y es la misma que están viendo abajo Pero yo veía siempre esa, esa imagen, en esa imagen que está ahí? La a se veía como 3D, como tridimensional y no se veía así en el Atari, pues, entonces yo, puta, ¿qué es esa weá? No cacharon el, el Master System 2, era para el Master System 2. Bueno, y obviamente tenía como una pequeña reseña que decía, un explorador muy valiente quiere atrapar un gorila. Para esto deberá recorrer la jungla y cruzar puentes, cascadas de agua y el gorila tiene un arma mortal, cuidado con ella. Para atrapar al gorila debes bajar hasta el río, para cruzar puedes ayudarte los hipopótamo y suerte. Eso era todo el review que traía la revista Mundo tadi. del año... ¿De qué año era esta revista? Joder, ¿no? vamos a cachar el toque. Del 88. Entonces, yo entusiasmado partía a jugar con Go Bongo y me encontraba con esta gráfica. Presiona Enter o uno para un player y 2 para dos players. ¿ya? Aplicamos el número uno y se demoraba. Pensé es que esta me pasaba lo mismo cuando jugaba Atari, se demoraba, en cargar. O sea, se demoraba como en, en, en pescar la cuestión. A ver, vamos a apretar la tecla Start, no funciona. Eh, select, Start, Option... Bueno, no pesca. Apretemos el joystick. Ya. Y después nos decía con qué quería jugar, con joystick o con teclado. En ese tiempo nadie jugaba con teclado, Todos con nuestro joystick palito. Y entonces partía... La Tremenda Aventura de Congo Bongo, en Atari Que era lo siguiente Ya, pues qué te pasa... Eh, super, super Emulador 1.0 Estás dejando en vergüenza <ríe> Qué weá, se quedó pegado Ahí está la weá Ya, sonaba muy fuerte Pero como pueden ver, tenía una cancioncita que era un poco pegajosa ¿ya? Y este compadre, este monito que está ahí era yo ¿Ya? era un super explorador vestido blanco y que cuando le llegaba un, un cómo se llama una sandía de ese gorila que estaba allá arriba se moría obviamente vamos a hacer una cosa yo les voy a mostrar la historia de este juego porque este juego tiene como una historia como yo jugaba a Atari veía esta, esta, esta misma cuestión siempre que tenía que llegar arriba decía que era como una copia del Donkey Kong pero no era así pues tenía como todo un trasfondo por detrás y el por qué tenía que llegar el mono o sea, el, el explorador a ese mono ya vamos vamos a morir ¿no? nos vamos a tirar al agua ¿no? y nos vamos a morir tenía su forma de morir con su musiquita y de ahí la pantalla se iba negro ya y partía todo de nuevo vamos a partir todo de nuevo entonces ya, con Go el máximo puntaje el año 83 SEGA Entertainment Entertainment Enterprise Inc ya y vamos a partir entonces, nosotros partíamos con nuestro super personaje a través de la jungla de la muerte, ¿ya? Donde llegamos hasta acá, tenía como una. Se veía como en 3D, si se pueden dar cuenta, se veía en tercera dimensión. Y ahí nos tiramos por ese resbalín, saltábamos acá, se hacía como más grande el yo o sea, no se podía volver. Seguíamos subiendo, ¿cachai? Y con la típica musiquita, que, que es un poco pegajosa Saltábamos acá. ¡ah! en diagonal y llegamos donde está el mono a mí me recuerda un poco mucho los juegos Casio bueno, no sé si tuvieron alguna vez los, bueno, los más viejos esos juegos Casio que uno llegaba al colegio que habían varios, yo tenía 15 Rabbits ojalá lo puedan encontrar emulado por ahí encontré una página muy buena que la dejé en el Facebook que es de emulación de, de juegos antiguos de Casio ya pues, pasamos al segundo nivel ya, y nos encontramos con este escenario donde estaba el mono allá y yo decía que esa cuestión que está ahí como subiendo y bajando, bueno, puta, me cagaba cualquier cola. Pensaba que era como una flor, no tenía idea de lo que era. Entonces ya, pues será, tendré que llegar al otro lado. Para eso nos colocamos acá, saltamos arriba de esta cuestión. Había un patrón: 1, 2, 3, 4, 5. saltaba Y acá teníamos que esperar a los, ¿cómo se llama?, a los pescados que nos teníamos que subir arriba para hacer el mismo cuento y esa cuestión que estaba allá yo pensaba que era un mantril mm. oh. oh, weón, chucha oh, medio miedo oh. esperemos que va a ser mono y nos vamos para acá entonces, eh, el compadre, cuando yo llegaba acá ¿qué weón pasó? <ríe> ¿qué fue eso? ya pasó, no rápido total es fácil ya Uy, bueno, ¿qué me mató? No vi, bueno, es que donde miré la cámara Ya vamos, rápido Vamos bueno, 2.0 Pa' Congo Bongo Ya Ahí está Entonces Yo llegaba acá El mono hacía como un baile el otro, el otro mono allá se ponía como unos lentes Y dije, vos, oh, algo le hice, weón. O lo desperté, no sé qué pasó Como que decía, no, no, no me pegues Y partía todo, no. Y eso era Congo Bongo. Ese era el juego en sí, eso era todo. Ustedes dirán, puta, de nuevo, este trayendo estos videojuegos que a nadie le interesa y que, bueno, no, no presentaban ningún reto. Bueno, obviamente era un juego espectacular para la época. Porque, ¿qué, ¿qué tipo de juego era este? Era de los típicos juegos que, puta, tenían ya dos niveles, pero tenían que pasarlos como 100 veces porque cada vez se iba poniendo más difícil. Puta, me caí por la cascada. Ya, Entonces vamos a tratar de pasar al segundo nivel para mostrarles que siempre es la misma payasada. ¿no? Ahí nos tiramos en el resbalín Saltamos para allá, para acá, para acá. Titir titir titir, saltamos y llegamos a acá. Donde viene. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que donde dice un ahora o sea, donde dice nivel 2, porque ahí está subiendo el puntaje. Abajo hay un 0,2, quiere decir que estamos en el segundo nivel. Y si llego a matar, o llegar al mono y hacerle lo que le hacía antes, eh, va a decir 3. Ya, ahí vamos a llegar, vamos a hacer la corta. La musiquita era pegajosa. Ya, ahí está. Ups, oh, casi me agarró el... ¿Ustedes se imaginan lo que esa weá, esa weá azul que está ahí, ese personaje que va corriendo de un lado, a otro ¿saben lo que es? Yo les voy a decir lo que es. Bueno, fíjense lo que pasa acá. Ya. Y arriba mío, donde dice 2, ahora va a decir 3. Y parte de nuevo. Ya, la misma payasa de nuevo, el mismo show, el mismo mono las mismas, las mismas sandías un poquito más rápido, pero voy a ver algo acá que lo que pasa es que estos monitos a ver miren se te pegan po' guay, se te empiezan a quedar pegados y si se te quedan pegados a ver, veamos si lo hacen total ya vimos el juego, ya, ya cachamos de qué trata te agarran y te botan po' guay, Vamos a ver si logramos pasar el level, porque también les quiero mostrar otra cosa que pasaba cuando cambiaba. Obviamente los monos no me van a agarrar. No creo que sea tan pollo para que me agarren o que me caiga. Un jugador experimentado ya 2.0 de, de la taxa mono. ¿Qué te pasa mono. O te vienen dos monos. No me quiero arriesgar. Vamos. Ahora lo que yo les voy a mostrar, que también cambiaba en el segundo nivel la música... Bueno. Las weas con las que uno alucinaba y día de tanto 3D, tanta metralla. El otro día estaba jugando Dead Space, weón, bueno, puta Y me puse a danzar en Congo Bomb Fíjense Chucha, me caí Ya, pero si se fijaron... A ver... Si se fijaron, los peces, empiezan como a... A, a, a prenderse a ver les voy a mostrar un, un, un load state que tengo guardado por ejemplo ya este es el nivel 6 weven. si se fijan ya la, la lo, los los como se llama los los como las, las sandías que tiene el mono van súper rápido ¿cachan? ya es como que va aumentando la velocidad y bueno los monos son mucho más agresivos acá se te quedan pegados mucho más fácil Vamos a tratar de que no se queden pegados Vamos a poner por acá Es que yo les quiero mostrar más que todo lo que pasaba cuando cambiáis de nivel Ya, llegamos acá arriba y la pasamos Llegamos al nivel 6 del 2 La gráfica, ¿para qué, pa qué menciona el tema de la gráfica? Gráfica de Atari 800 kl Me gusta este juego pasado, ahora jugando este juego, en entretenido Mientras se llenaba la piscina con monitos Fíjense los monos del fondo, que son como unos peces que uno se sube arriba Que realmente se emprenden y muerden hacia arriba ¿Ya? Cuando se le encendían, tú tenías que saltar rápidamente para que mordieran y volver a, a caer encima Y poder... Poder pasar, ¿Cachai? A ver... Vamos a ver si la puedo hacer, no creo, pero... ¿Verdad, amigo? Ya, me mordió Ya eso era Congo Bongo. Ya, ya les mostré el juego. Era un juego que se repetía mucho y todo el tema. Pero lo que yo les tengo guardado ahora es lo siguiente. Es esto. Pim. Vamos a ver si lo podemos ver. Y aquí está. Este juego es el de Real Congo Bongo. Vamos a meter una ficha. Y la historia trataba de que un mono llegaba donde había un explorador. Le quemaba la carpa. Y el compadre... Quería simplemente vengarse del mono, po, weón. Porque el mono, weón. Mala leche, po, weón. Esto está más frigio. Fíjense que ahí yo lo empujo el monito. Los votos. Se construyendo. Y es como la misma temática del de Atari, pero obviamente con una, una gráfica, weón, que ya es otra cosa, weón. Obviamente años después yo vi esto en, el, en el, los videos y qué loco, fíjense que está el mono asesivo. Y este juego está compuesto de cuatro niveles, ¿ya? Bueno, aquí está el nivel de la serpiente. Bueno, la misma, la, tiene la misma forma de morir. Vamos a ver si, si lo pasamos para que vean el final y para que vean lo que pasa realmente, boba lo tengo con vida ilimitada, porque obviamente es un juego que igual lo, lo vamos a pasar y... ...más que todo vamos a mostrarse así al fin y al cabo, weón bueno. De hecho tengo guardado el nivel 6, weón bueno. La realidad es no morir, weón pues, bueno. Ups. Ah, weón, bueno, como tan mal. Que vengo un poco cansado, bueno. ver, Ha sido un día muy... ...muy agitado. Ya vamos, bueno. bueno. Estamos quedando mal con los... espectadores Ahora sí ya, Vamos a alejar las culebras que están ahí Vamos a ir por este lado Ya, ahí uh. Ya Y este era el nivel 2 Tenía un nivel 3 también Y el mono siempre se arrancaba Y bueno, no tenía la música del juego de Atari un cuerpo. No tenía la misma música del juego de Atari en este nivel teníamos que esquivar estos rinocerontes. Tenía este el Ultra origen. Uh. Vamos. Vamos. Bueno, es muy fácil en realidad lo que hay que hacer, pero es complicado pasar esos dos rinocerontes rojos que están ahí con el, con el cuerno rojo. Y te da montaje cuando te metías el hoyo. ¿eh? Y hay un topo que te está tratando de sacar. Ya la vamos a hacer cortada, vamos, vamos a llegar rápido para allá. Es como. Dando... jugando, jugo Aquí se pone complicado ya. no ¡No! Un pixel me mató Vamos, apuremos apuremos Oye, el hueón malo, hueón Bueno, más que todo le estoy mostrando solamente algo corto El juego de acá, el Congo Bombu Para que cacharan la... La diferencia de cómo era en gráfico Puta que desesperante weón, cuando quería pasar un juego y no podía Bueno, qué onda eso que no nah, pues weón, que onda, en los videos ya vienen la Marte Esta weá sí, está ahí ahí Espera era el de rojo, saltáis ahí Te escondí ahí Uh, oh, y hay que tener cuidado con el otro Este era como el nivel más rígido, weón ¡Vamos! ¡Vamos, weón! ya weón! qué onda qué, qué weón! weón. vamos vamos con Gongo, vamos vamos vamos vamos penca, weón! vamos vamos se puede? Bueno, encima con miles de hierro, gigante Vamos Ya, ahí la pasamos, menos mal Ya, entonces este, este nivel más el de las serpientes que eran delante eran los niveles que no existían en el de Atari. Y este era igual al de Atari Bueno, obviamente otra gráfica Ahí puede entender que eso eran unas unas algas marinas Los hipopótamos están más, mejor diseñados Y esos peces, fíjense que hacen lo mismo que el de Atari. Se ponen amarillo y de repente te muerden. Y obviamente pueden ver también que hay un rinoceronte que se mueve mejor. Y aquí viene la venganza del personaje. ¿Cacharon? ¡Quema el mono! O sea, finalmente bueno, lo único que quería hacer era vengarse el mono porque le quemó la carpa, po, Y ya empieza lo mismo de siempre. Eh, se pone más complicado. Ese mono, por ejemplo, te agarra el pantalón, no te deja subir, ¿cachai? Eh, aquí, ponte tú, aparecen serpientes Esto, aquí te resbaláis Tienes que saltar, tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas Y bueno, los monos aquí también se te quedan pegados Como pueden ver, miren Vamos a dejar que nos boten, a ver Ya, a ver que me agarro otro mono a ver Mátenme bueno, se quería como refregar nada conmigo el mono A ver ya, a ver, ya, ya ahí otro mono más. ¿Cachai? Mira. Todo un show el tema de la gráfica, los pixeles con los monitos y la weá. O sea, igual. Por ejemplo, mira, este otro mono también te agarra, no te deja subir de repente, mira. Ahí lo tiene agarrado, ¿cachai? Y eso era más que todo el juego Congo Bongo que se los quería compartir hoy en día el de Atari y el de.. el de cómo se llama? el de Arcade, para que cacharan más o menos de dónde venía el juego, cuál era la historia y, y qué onda era el... el, el cómo se llama, qué era lo que tenía que hacer el personaje y de qué trataba en sí, porque puta... yo nunca me imaginé... ¿qué pasó acá? nunca me imaginé que él, era un mono que se quería vengar, un, un explorador que se quería vengar de ese mono así que eso pues, estimado yo creo que vamos a dejar este pequeño review de Congo Bongo, 1983. Tenía 5 años cuando lo, A los 7 que lo estaba jugando. Y les dejo un gran saludo a todos los seguidores del canal, a los que están suscritos en él. Y bueno, sigan moviendo la OSPO. Aquí hay un canal donde podemos hablar de Atari, Jueguito, no, más es que todos los juegos. Así que los dejo, un gran saludo para todos los visitantes y gracias por seguir viendo el juego del recuerdo. Que estén bien, cuídense.